lifeline palo que la uso la usé al principio no mucho soy un científico Buen equipo, un equipo muy bueno sí. a ver Gibraltar que igual es de bueno no sé tío no, no sé si es de palo tiene nivel este es vuestro campeón acéptalo estoy aquí y tú no paciencia solo Lo que no estoy viendo muchas horizons sano Sí, a la derecha Esto es la bombona, tú. Añadiendo otra trampa de gas. Primera sangre. Colega, aquí tengo un nuevo escudo. Nivel dos. Ok, bueno. Eh, Podríamos ir a por esto ya, ¿eh? Sí, nos está looteando, ¿eh? Eh, nos ha marcado, ¿eh? Está abajo, ¿eh? Jancho, estoy con el gordo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Vale, viene, ¿eh? En el fuego, tú, en él. Cuidado, Juancho, ¿eh? Está comiendo... Está tirando muchas granadas, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Está muerto, ¿eh? Bien, bien. juancho ¿Dónde está? Huye. El, el vale, lo habéis matado, ¿no? Bien. Este, este chaval juega muy bien, eh, Juancho. Ya. Este chaval juega muy bien, eh. Cuando has matado a uno, se ha metido ahí como un loco, eh. Regalando Sin noticias pensárselo, tío. Buenas noticias. Estamos de... De un Sin pensárselo, tío. Vamos ah, por más, ok. Sí, vamos, vamos para allá. Escúchame, Juancho, tío, que ya me he bien, cargado a la Blockhorn bueno. con la última <ríe> La ha tirado y estaba esqu esquinada curándose. ¿Eh? ¿Dónde vais? Yo iba para, para arriba. Ir, para arriba. Sí, pero no vamos. Voy para allá, voy para allá. Toma, toma. No, me he venido con vosotros, Juancho. no, más, Yo, ¿tú te crees que yo me voy a. He luteado solo la Vanglore para coger munición que lo no tenía? Ya está, y me baja corriendo. El otro no sé ni se dónde se estaba. Ni... Este este? Sí, sí, estábamos ahí nosotros. Yo, escúchame, claro. que ha tirado la cúpula? ¿Ha tirado la cúpula, Juancho? He tirado yo las bombonas con veneno, se han intoxicado. Si sí, había hecho cuarenta y pico de daño, solo con el veneno. ¿Eh? Es él, ¿no? Aquí está la mochila, Juancho. Ahí hay un pack, eh. Cuidado, exigente, eh. Escucha, tiene, toma. Me dejo ahí detrás. Voy al pack, eh, Juancho. Vale. Cuando puedas tirar tira poder a ver si no hay nadie, ¿sabes? Yo te... Bueno, tengo 49. Vamos, chila amarilla, tío. A ver, es, es que... Fuah. ¿Y si no la lía Juancho? Yo tengo mi ulti también para salvar, eh. Vale, vale, venga, tira. Yo Mejor que, que la de... ADN. ¿Eh? Es que yo, Giri, juega bien, pero no me fío. Imagínate que nos deja tirados y no, ¿sabes? Pasa de jugársela. Carabina, tío. Necesito munición de energía. Aquí hay un cargador de energía, tío, por si lo necesitáis. Este igual tenía carabina, ¿eh? No sé lo que tenía esta. Compleado, nivel 1. Aquí hay una culata estándar, nivel 2. Aquí hay una mira, un medio alcance. De Aquí Impacto hay un botiquín. Eh, sí, sí, ha saltado gente ha, ha saltado gente, eh Va la nave, eh, el compadre Conseguí una mochila morada aquí, eh Aquí hay una amenaza. ¡Estás caído! Este, claro, es que es lo que te digo, es que. Pero, ¿te has dado cuenta que se tira y hay que ayudarle? Es lo que no... Es lo que le cuesta a la gente, tío Es lo que le cuesta a la gente, tío Porque si yo me tiro y tú me ayudas eh, Reventamos a la mayoría de la peña vale. Pero si yo me tiro y tú al último hora te rajas A tomar por culo, estoy muerto Estoy muerto, tío Me he tirado con él, ¿no? Claro, claro Pero si conmigo tienes que hacer lo mismo, tío No solo porque lo hagas Giri tienes que ir, tío Pero falta uno, eh te va a pillar ahora el área. Es que no lo entiendes, cabrón. Aquí, aquí hay que un... hay Lo necesito. Pues cógero. Mola jugar con gente así, tío. entendido. Eh, ¿qué va? que va? Voy a subir por aquí yo. Es que no avisa el cabrón, no marca. Por aquí. Quédate tú abajo, templado. Hace muy por aquí hace poco. Bye, voy. un momento a curarme. Llevaba Lombo tú no de ellos. Atención, lanzando. Aquí hay un enemigo. Estoy campeando las mochilas, eh. Vale, se ha ido ya, tiempo has ido, no, no, no Vale, voy para vosotros. Sí. ¿Cómo se la hemos hecho a esos 100, hermano? Sí, sí, sí, pero es que no dices nada tampoco, cabrón, y yo estaba Uy. por la nave. En plan, se ha tirado el gay y me lo pone. ¿no? Sí, pero tanto eh, te cuesta decir. Se ha tirado y ya está. Los si es que no cuesta nada avisar. Me parecía tío. dejado, todo, ¿sabes? Mira, se pegan ahí. ¿eh? Eh, por aquí. No quiere pegarse. ¡Eh! Atención. ¡Ah, un toque! ¡A ah, un toque está! Le he quitado 200 casi, eh. No vayas a por él No lo cogen ni de coña ¿Sí? Tienes el poder, vale Lo he dejado un toque, ¿eh? Nos está saltando gente, creo, ¿eh? Buena No me da asistencia, qué cabrón Está blandito, ¿no? Me he metido, vamos Tengo 168 de momento. Es por si veis para que me ¿no? lo marque. Vaya, no, no, no, no. Hay que invitarlo a la siguiente a ver si juega con nosotros. Eso es lo que te digo. No puede... Hay que moverse todo el rato y... ¿Ves? Están pegando abajo se estaban pegando abajo y no ha querido ir, ¿eh? Que haya alguien por allí. sugiero, entendido. Yo digo que vayamos por aquí. Vamos. Está diciendo que cubramos. Está diciendo que cubramos uno cada lado, ¿ves? Es que... Es que... Cada... de supervivencia, segura para desplegar desplegada es lo que está diciendo Han disparado, creo, eh. Juancho, vete, vente, vente que se ha ido Kirik. Ahí el cabrón avisa, a ver, lo quiero lootear. Aquí, aquí, aquí hay una Olvídalo. He encontrado un cargador de energía ampliado aquí, nivel 4. Poco lo revientan. Juancho? Cuidado, eh, que está looteando. Cuidado, eh. Hay que cubrir esto. Tiene carabina, ¿eh, Juancho? Tiene tres entradas esto, estamos de puta madre. Estamos en el mejor sitio del juego. Si veis un librito, tengo vida de todo, ¿eh? ¿Necesitáis vida? Vale, voy a dejar de si necesita. Vale, uno, una loba, ¿cómo me carga la loba, Juancho? Le tiene la ulti y se quedó frenada, toma por culo. que cabrón pero es un poco precario con el es un poco precario eh marca Juancho puedes se va por aquí no la última bala muerta Todo pelotón, vamos a la derecha. Aquí, aquí, te, te deja frenado la última hora, eh. Te deja frenado, tío. Es, tío, gente sin miedo. Eso es lo que necesita este juego, Juancho. Te das cuenta, ¿no? Me ve, ¿no? Como mata, negro. Te das cuenta. Es que Gibraltar puedes... Pero es que los ha pillado. Es que está pendiente. Está Ay, pendiente. Si están, si <risas> eh, ahí hay uno. Ahí hay uno, ¿eh? No lo has marcado, pero está allí, ¿eh? Hay que estar separados, ¿ves? Uno cada lado y ya está, tío, ¿ves? Bueno, vale, viene aquí abajo, ¿eh? Lo he visto, ¿eh? ¡Buah! ¡Buah! ¿Qué me queda atascado ahí? Estamos en puto franco. Cuidado, ¿eh? Tira la granada ahí, no se va a poder asomar ¿Eh? Están todos ahí Tengo cáustico yo, Juancho Entro yo oh, Está jodida, eh. Buena, esa es, Juancho, muy buena. Cuidado, que es veneno del cáustico, eh, Juancho. Es veneno del cáustico. Dos pelotones.